Bueno, saludos, Israel manguer En esta hora les traigo algunas directrices establecidas por YouTube eh, a tenerse en cuenta de aquí en adelante, además de las eh, establecidas ya en, en tiempos pasados, como tienen que ver eh, con lo que concierne a, las, a los metadatos, como la miniatura, título del video, eh, las etiquetas, descripción. De esos son metadatos que se tienen en cuenta a la hora de eh, mirar si el vídeo es apto o no para la mayoría de los anunciantes. Por eso que a muchos les aparece un icono amarillo o naranjado cuando suben un vídeo debido a que la miniatura y, y el título no coinciden con el contenido del vídeo. Entonces, eso no es el caso. Le estaba haciendo una, un, una pequeña introducción para que sepa de lo que es. vamos a hablar. No voy a hacer eh, profundidad en cada eh, título que les estoy mostrando en esta hora debido a que eh, se sobreentiende a que hace referencia a cada uno de ellos. Por ejemplo, le, por ejemplo lenguaje inapropiado. Eh, los anunciantes se, se han estado quejando por lo que los vídeos de eh, los anuncios que eh, concierne a, a las empresas o productos de ellos eh, se han estado pasando por eh, vídeos donde se hable de violencia y donde se maneja un lenguaje muy... Eh, áspero donde se habla eh, con grosería palabras entonces eh, esos vídeos van a perder la monetización debido a estas nuevas reglas que estableció youtube la violencia ya saben eh, eh, hace referente a lo que les dije ahora y se sobreentiende que nadie quiere que en vídeos de violencia eh, se le, se le eh, aparezca un anuncio, por ejemplo, este, este vídeo que yo tengo aquí, si hablara de violencia y pareciera un anuncio de una crema, por ejemplo, y el anunciante ve su producto pasando por un vídeo así, entonces se quejaría ante YouTube, YouTube tendría que eliminar su producto de ese vídeo o de los vídeos que tengan esas características. Eh, contenido para adultos. Si el contenido es para adultos, también va, eh, se hace referencia a que no es apto para menores. Y YouTube es una plataforma abierta para toda la familia, entonces, y la familia comprende eh, eh, niños también, entonces, no, si el tema es para adultos, quiere decir que tiene contenidos que no son aptos para menores de edad. Entonces, por lo tanto, no puede ser eh, monetizado en su totalidad el contenido. Actividades peligrosas o dañinas. Tampoco, eh, también se habló de este tema y no se quiera anuncios de todo tipo en, esta, en este tipo de material o recursos que se suba a YouTube. Eh, contenido que incite al odio, contenido eh, inciden, incendiario y degradante. Por ejemplo, contenido que incite al odio, eh, un ejemplo de ello sería... Casos que tengan que ver con política, que haya ponderación o choque entre políticos o grupos religiosos, hablando de un tema en concreto y que eh, haya, que terminen en, en discordia. Entonces no se quiere eh, anuncios en, en, video, en videos así. Eh, sigamos. Eh, contenido relacionado con drogas recreativas o con fármacos también se, hay limitaciones si el, si el vídeo que sube eh, el youtuber maneja este tipo de contenido o si la miniatura o, o, o el título del vídeo hace referencia a temas de fármacos no será apto para la mayoría de los anunciantes contenido relacionado con el Tabaco Ustedes saben que el tabaco es un, es un elemento que causa daño a nivel mundial Y nadie quiere que aparezcan anuncios en un video que esté relacionado con ello Contenido relacionado con armas de fuego Otra cosa que tampoco es conveniente para ningún anunciante que un producto aparezca en temas así Temas controvertidos y sucesos delicados Otra cosa que... No es apto para la mayoría de los anunciantes y no es un tema familiar. Temas para adultos si se incluyen en contenido familiar. Por ello, ustedes ven que muchos youtubers en, en la descripción del vídeo establecen eh, un, una. escriben una, una, una sigla, unas palabras en inglés que dice family free y eh, Family Friend repiten dos veces la, la frase para que eh, el sistema el sistema detecte que es un video para la, para la familia y no se lo clasifiquen como, como un contenido que tiene eh, metadatos o contenido, valga la redundancia, que infringen las reglas de YouTube. Entonces no se mostrarán anuncios en temas eh, que tengan estas características, bueno eso ha sido todo por hoy y si tienen alguna consulta o corrección me la pueden hacer en la inscripción de este vídeo. y así nos ayudamos todos, chao, no olviden suscribirse y